¿Sabes qué es el trabajo profundo? El trabajo profundo es un tipo de trabajo del que nos habla Cal Newport en su libro Deep Work, mismo nombre, y es el trabajo que necesitas para crear nuevas cosas, para poner en el mundo todas aquellas cosas que tienes en la mente, una novela, un nuevo producto, un nuevo servicio, un invento, cualquier innovación, también es el trabajo que necesitas para aprender rápidamente las cosas que necesitas para moverte en un mundo como el de hoy cuál es el problema con el Deep Work que necesita compromiso, necesita rituales, necesita rutinas, necesita tu concentración y necesita tu completa atención. Quédate conmigo en este video para que veas cómo puedes hacerlo tú. Bienvenido, yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio. Si es la primera vez que estás en este canal, ¿de que hablamos? De productividad, hablamos de salud mental y hablamos de multipotencialidad. Ve el video si eres nuevo aquí y al final si te gusta considera suscribirte o al menos déjame un like o hazme cualquier pregunta en los comentarios. Si eres un reincidente, muchas gracias por volver, gracias por la confianza. Cal Newport es conocido en el mundo de la productividad como el padre del concepto de trabajo profundo, de hecho así se llama su libro, Deep Work. Este tipo de trabajo, como les venía diciendo al principio del video, es el trabajo que necesitas para producir conocimiento, para darle realidad a un producto. Imagina por ejemplo que eres un escritor escribiendo una novela, escribiendo un libro de ensayos, imagínate que eres un inventor haciendo los planos de su invención, Imagina que eres cualquier trabajo trabajador del conocimiento, como un desarrollador de software tratando de ver la mejor solución para un producto. ¿Cómo te imaginas que sucede eso? Tienes que sentarte, tienes que poner foco, tienes que poner tu atención allí, tienes que concentrarte y tienes que hacerlo con cierta disciplina para que al final produzca algo. Imagínate, por ejemplo, un profesor de una universidad que tiene que dar sus clases, pero también tiene que producir investigación o resultados con su investigación. Por el otro lado de este concepto, tenemos al trabajo superficial. Este tipo de trabajo es el más común para los trabajadores del conocimiento o bueno los trabajadores de oficina también y es responder emails, hacer informes, reportar el progreso, tener miles de reuniones para poner de acuerdo a la gente. Allí en realidad no estás produciendo nada, estás comunicando cosas pero no estás produciendo resultados, por lo tanto se llama ese trabajo superficial. En la vida real este trabajo profundo es valioso es raro ¿por qué? porque generalmente las personas que practican esto son las personas que aprenden las habilidades más complejas de manera más rápida sin embargo no podemos desdeñar o no podemos despreciar al trabajo superficial por ello esto se trata o lo que Cal Newport nos plantea es combinar este tipo de trabajos los dos para hacer de nuestro día el más productivo les voy a poner un ejemplo yo, como Technical Product Manager, lo que hago es coordinar, es trabajo superficial, es mandar informes, es reportar, es tener reuniones para coordinar gente. Sin embargo, per se no estoy produciendo ningún tipo de conocimiento como lo podrían hacer los desarrolladores, que son quienes se sientan y realmente ponen en papel una solución. Si pienso en Olga como mujer cronopio, sí estoy haciendo trabajo profundo. ¿Por qué? Porque para llevarles a ustedes este contenido yo tengo que investigar, tengo que sentarme, tengo que producir un guión, tengo que hacer la preproducción de este video. ¿Quiénes necesitan el trabajo profundo? Escritores, desarrolladores de software, investigadores, creadores de contenido como yo también necesitas trabajo profundo cuando eres un emprendedor, cuando eres un inventor. Es decir, depende de tu situación vas a necesitar un alto grado de trabajo profundo o vas a necesitar una combinación de trabajo superficial y trabajo profundo o solamente trabajo superficial. ¿Cuáles son las características del trabajo profundo? Es raro, es valioso, es significativo y es intenso. En un video que les voy a dejar por acá arriba hablaba sobre los multipotenciales, que tenemos tres pilares que tenemos que balancear. El primero es el dinero, el segundo es la variedad y el tercero es el significado. ¿Les suena conocido? Este trabajo profundo es vital para los multipotenciales como personas que estamos siempre persiguiendo y tratando de satisfacer esa curiosidad que nos Este trabajo no es para procrastinadores, este trabajo requiere de una absoluta concentración. Más de 4 horas de trabajo profundo es virtualmente imposible según los expertos como Cal por así que un promedio entre 2, máximo 3 horas de trabajo profundo es lo recomendable. Tienes que aprovechar las técnicas de productividad al máximo es decir, tienes que organizar tu sistema de productividad personal. Este trabajo genera conocimiento, este trabajo genera nuevos productos y servicios este trabajo pone las ideas que viven aquí en el mundo real. Requiere de creatividad y te lleva a la innovación. Requiere entrega física y mental. No solo se trata de sentarte a trabajar, tienes que alimentarte para trabajar así, tienes que hacer los ejercicios para trabajar así. Esa es la parte en la que yo estoy trabajando fuertemente. Es decir, necesitas compromiso. Cultiva el aprendizaje rápido. Las personas que son capaces de llegar a estos tipos o estos estados de trabajo profundo aprenden habilidades complejas súper rápido esto se trata también de verlo como un arte que vas a aplicar con respeto y amor tienes que tener respeto y amor por ese resultado que estás buscando si estás desconectado y no hay una intencionalidad no va a funcionar requiere que administres y sepas cómo utilizar tu fuerza de voluntad en este punto siento que bajas una luz divina y estoy teniendo una epifanía cognitiva. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que todas las cosas que he venido estudiando en este canal y que he compartido con ustedes en este canal me llevan a este trabajo profundo. Es decir, tengo la receta en los videos anteriores para llegar y para aplicarla aquí y producir resultados. ¿Cómo comienzo? Tengo tres alternativas para ti. La primera es suscribirte a este canal, tengo mucha información que tiene que ver con todos los puntos que les acabo de decir sobre el trabajo profundo, si no te has suscrito, suscríbete. La segunda alternativa y la tercera alternativa es si quieres un poco más de ayuda, si te sientes solo y necesitas acompañamiento, si no tienes tiempo de investigar todo esto o simplemente no sabes cómo empezar, ve a mi página mujercronopio.com y reserva una hora cronopio totalmente gratuita en la que nos vamos a conocer y vamos a ver si podemos trabajar, nos conviene trabajar juntos. También tengo otras ofertas de servicio como crear tu sistema de productividad personal que es creo el primer paso para entrar en estos misterios del trabajo profundo si eso no te gusta también tengo la alternativa de ir a patreon.com slash y vas a ver un montón de cosas que tengo para ofrecerte es el costo de un café o dos cafés al mes así que piénsalo y dame una visita Ahora quiero hablarte de las cuatro reglas que propone Cal Newport para el trabajo profundo cada una de estas reglas las voy a explicar en los videos próximos porque cada una tiene técnicas a su vez y quiero tratarlas individualmente. Pero te doy una abre boca. La primera regla es trabajar profundamente. Esta es la regla más importante. ¿Por qué? Porque se trata de la creación de tu sistema de productividad personal. Se trata de poner todas las cosas en orden para que vayas, te sientes y produzcas conocimiento o pongas tus sueños en la realidad o como quieras llamarlo. Esta primera regla se traduce en qué? Y voy a usar mi chuleta. Ritualizar el trabajo, eliminar las distracciones, no trabajar solo, ejecutar tu trabajo como si fuese un negocio, es decir, tienes que ser responsable de tu productividad, de lo que produces y tienes que darle un espacio a la flojera, sí a la flojera porque la flojera es la manera en que tu mente se recarga y conecta ciertas cosas que necesitas para avanzar en tu trabajo. La segunda regla es aceptar el aburrimiento y se trata de que el aburrimiento es parte del trabajo profundo porque es cuando nuestra mente conecta esos puntos y necesitamos darle esas distracciones. Uso mi chuleta otra vez, esto se trata de el uso de internet lo debo permitir pero solo a las horas que yo quiero permitirlo, no puedo dejar que internet inunde mi vida Tengo que ponerme fechas límites y eso es algo de lo que vamos a hablar, que trabajaba así Teddy Roosevelt La tercera regla es la más polémica y no solo eso, es tan polémica que el autor escribe un segundo libro después de este que se llama Digital Minimalism Es como hacer eso de Marie ay te da la idea, bótalo, no lo bote, ay sí, ay yo quiero mi media y no la boto eso lo escribió Cal Newport, pero referente a las redes sociales, porque la tercera regla es que dejes las redes sociales. Pero no te olvides de suscribirte a este canal, pero de eso hablamos después. Voy a seguir usando mi choleta. Y es que tienes que usar las redes sociales como herramientas. Tienes también que identificar el 20% de las actividades que van a lograr el 80% de tus resultados. Tienes que dejar las cosas si no te ayudan a avanzar. Es decir, tienes que ir a Facebook. Facebook te ayuda, te ayuda Instagram, te ayuda Twitter, Twitter no ayuda a nadie, Twitter no ayuda a nadie, a nadie, es un es un, veneno, es un mercado público, pero no importa Y no uses internet como entretenimiento, entretente con unas cosas, anda a volar un papagayo, anda a jugar carritos, lo que tú quieras, pero no internet Y la cuarta regla que me parece muy sabia pero un poco estricta y de eso vamos a hablar más en los siguientes videos es que tienes que eliminar todo lo que es superficial ¿Cómo logras eso? Primero tienes que hacer una agenda que cubra hora a hora tu día de trabajo. Y yo te voy a explicar por qué en otro video, pero simplemente es para ver en qué gastas tu tiempo y cómo ser flexible con ese tiempo. No es una cosa que te vas a amarrar y te vas a ahorcar y no vas a poder hacer nada distinto a lo que diga esa agenda. Luego tienes que ponerle límites a tu hora de trabajo. Usted cuando salga de su oficina o cuando salga de su escritorio que ya trabajó sus dos horas de trabajo profundo, chao, se finimos kiki, chao, chao, esto se acabó. Y lo último es que tienes que convertirte en alguien difícil de alcanzar. Es decir, cuando alguien te vaya a escribir, un correo que sea para algo serio. Cuando alguien vaya a tomarse un café contigo que sea para algo serio. Obviamente, también te puedes tomar un café para relajarte, para el entretenimiento. Bueno, y así combinado, y ir combinando las cuatro reglas. Gracias por llegar a este punto. Yo soy Olga Semoret y esto fue Mujer Cronopio. Hoy les hablé sobre el trabajo profundo. Déjenme en los comentarios qué proyecto necesitan comenzar, qué proyecto requiere de su trabajo profundo y conversemos, vamos a ver cómo nos podemos ayudar. Recuerda suscribirte a este canal y yo me voy a quedar aquí en el viejo puerto con las chismosas de Montreal echándome unos cuentos. ¡Hasta la próxima!